Muy buenas uh, tardes, estamos uh, encantados de, de darles la bienvenida a otra sesión de las Jornadas de Feminismo y nosotros estamos muy felices de tener a la profesora Carol White con nosotros, tanto por la relevancia de su trabajo en particular, así como también porque creemos en un mundo que parece ser muy abrumador y que ella nos pueda ayudar a mostrar un poco de luz, a bañar de luz donde otras eh, ciencias sociales y otras ciencias parecen ser un poco impotentes. Entonces, eh, eh, hablando de teología en una universidad como nosotros, es una buena manera de pensar o comenzar a pensar de otras maneras en términos de nuestros entornos. Profesor Carol White, la profesora Carol White es la eh, profesora de filosofía y religión en la Universidad Wagner, especializándose en eh, los procesos filosóficos y eh, teoísmo, con eh, religión naturalista, con religión, teoría crítica y religión. Sus libros incluyen eh, post el feminismo y religión, triangulando posiciones, la lega, el legado de Van Convey hablando del naturalismo y la humanidad eh, secreta, donde este, encontramos el naturalismo de los afroamericanos eh, que ganó un reconocimiento y han ganado reconocimiento por títulos académicos muy importantes. Ella también ha publicado eh, muchos eh, artículos en su trabajo de eh, religión y naturalismo y eso también ha aparecido en Saigon. El, eh, eh, revista de eh, filosofía, eh, filosofía africana y religión y la pública. Ella ha recibido reconocimientos internacionales y nacionales, incluyendo eh, el reconocimiento de eh, ciencia y religión y también de la fundación de John Templeton y el eh, reconocimiento EHN. Fin, finalmente está acabando el guardador de un libro que explora el discurso naturalista que habla de especismo y de supremacía blanca y está realizando investigación para un nuevo proyecto de libro que explora la, eh, el naturalismo religioso expresado en norteamérica entonces bueno pues bienvenida y ciertamente te permitiré compartir tus ideas con nosotros y estaré escuchando de cerca Muchísimas gracias, Mariana. Y estoy encantada de estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Especialmente quisiera agradecerle a Ana Laura por eh, su amable invitación. Y bueno, también quiero agradecer a todas aquellas personas que están detrás de bambalinas que hacen esta presentación posible y todos aquellos que no puedo ver. Bueno, pues quisiera darles las gracias. El título de mi presentación eh, es el feminismo emergente, sus visiones dentro del naturalismo religioso, estudiando posibilidades éticas y ecológicas. Dentro de las últimas décadas, una variedad de marcos de trabajo teóricos han hablado de cómo repensar la realidad y evaluar la la materialidad de la vida, y es, han emergido y hablando del nuevo materialismo, por algunos, así acuñado. Estas perspectivas incluyen desarrollos recientes en teorías feministas, estudios de animales, posthumanismo y estudios vegetales. Con distintos puntos de énfasis, ellos han en conjunto desafiado antologías estáticas que han sido mantenidas por distintas formas de autoridad caucásicas, no caucásicas, divinas, humanas, masculinas, femeninas, humanas, no humanas, con cuerpos capaces, eh, con incapacidad anormales, es raros. En esta presentación introduzco el naturalismo el religioso como un discurso materialista alineado con los propósitos principales de estas tendencias, y posteriormente exploro las visiones feministas que pudieran emerger del mismo, particularmente con el naturalismo religioso. He teorizado el actuar humano y como este eh, está incrustado en la naturaleza, avanzando los eh, conceptos de la materialidad y la racionalidad como correctivos a pensamientos binarios en eh, pensamientos eh, humanistas. También me he enfocado en tres temas que revelan la orientación ética de la visión eh, feminista que presento. Número uno el eh, La corporidad del ser. Número dos, los, la conexión inextricable a otros eh, mundos. Número tres, una noción expandida de agencia. He concluido con algunos comentarios breves He comentado, he concluido con algunos comentarios breves y cómo estas posibilidades feministas pueden eh, funcionar en la escena en emprendedorismo donde los eh, órdenes anteriores se eh, ven fracturados. Parte clave de mi discusión es la definición del feminismo que aún está siendo trabajado, que se define como un discurso intelectual transformativo y actividad socio -político cultural que se enfoca en eh, generar eh, tradiciones de donde proviene toda la vida. El feminismo también reconoce la importancia de reflexionar en las experiencias de las mujeres en como, un, en la, como un, una vida como un punto de partida para poder ver los diferentes cursos de la violencia e injusticia que eh, se ha eh, propagado. Y eh, bueno, pues ahí está tenemos los objetivos y metas. Esta es digamos la definición que aún requiere más trabajo y es breve del feminismo y aquí pudiera quizás escuchar algunos de sus comentarios en la sección de preguntas y respuestas. Parte 1, parte se preguntarán qué es el naturalismo religioso? Bueno, pues ese es un discurso teórico emergente dentro del de aspecto académico, a pesar de que muchos de sus eh, escritores han sido influenciados por movimientos y pensadores de eras anteriores, yo hablo que es una síntesis de ideas que departen de formas eh, tradicionales de religiosidad, en el centro de este vistazo o este panorama de la vida eh, naturalista bueno pues tenemos eh, varias eh, ficciones y descubriremos otras eh, verdades y significados de la vida que podremos encontrar en el orden natural de las cosas. Eso es lo que lo califica como religioso dentro del religioso, dentro del naturalismo religioso que el mundo natural está al centro de las experiencias más significativas y entendimientos para el ser humano. No hay eh, ningún reino superior que pueda brindar significado a este mundo. Y más bien, como lo observa Wesley Mondon, eh, para los religiosos naturalistas, bueno, pues existe el enfoque explícito en la naturaleza en sí, en su belleza, escala, complejidad y desarrollo evolutivo. Otra idea crucial en el naturalismo religioso es la de el emerger y de acuerdo a varios eh, biólogos, bueno, pues... Eh, y un buen representante del eh, naturalismo religioso. Estas propiedades emergentes aparecen dadas a consecuencia de las relaciones. Por ejemplo, la relación entre las moléculas del agua que generan un copo de nieve o la relación entre las neuronas que generan una memoria las propiedades emergentes también pueden aparecer para generar aún más propiedades emergentes, generando una gran complejidad del eh, contexto actual de las cosas, eh, cósmico y bueno pues también hay que pensar en la uh, en el que emerge la vida y el, la, la vida y la energía proveniente del Big Bang como procesos complejos de eh, llegar allí. Entonces, para los propósitos de mi presentación, bueno, pues eh, yo mostraré el marco teórico del naturalismo religioso y el concepto de los humanos como un proceso natural intrínsecamente conectado con otros procesos naturales los avances de las ciencias tanto en física como en biología han servido para demostrar no únicamente qué tan vinculados están los seres humanos con los animales y con la naturaleza, sino que nosotros somos únicamente una rama más de un árbol eh, cósmico de la vida. Y, eh, si lo ponemos en términos más elocuentes, la naturaleza no requiere más explicación fuera de sí. Siempre ha existido y siempre existirá en alguna forma u otra. Son sus leyes principales y sus relaciones, son la única realidad. Esta realidad... They, like all living beings, are outcomes of biological evolution. So understand the deep history of the cosmos is profoundly important for any basic understanding of the materiality of being human, of being alive in the manner we currently find ourselves. Big Bang cosmology, for example, based on the interconnection and interaction of all its fundamental components. Bearing in mind these insights, I share Loyal Ruth's notion that humans are ultimately the manifestations of many interlocking systems, atomic, molecular, biochemical, anatomical, and ecological, apart from which human existence is incomprehensible. As byproducts of other natural processes and intimate participants with them, humans are material beings through and through. Consider, for example, Michael J. Fox's compelling account that our bodies contain the mineral elements of primordial rocks. Our very cells share the same historically evolved components as those of grasses and trees. Our brains contain the basic neural core of reptile, bird, and fellow mammal. So these particular citations are reinforcing the idea that we are material beings, and we're also relational beings. We're also structured by relationality. In the sacred depths of nature, Goodenough offers a very lucid account of humans as relational, natural organisms, provi providing sound scientific data that supports our fundamental interconnectedness with other living beings. As she puts it, we have through the ages sought connection with higher powers in the sky or beneath the earth or with ancestors in some other realm. We have also sought and found religious fellowship with one another. And now we realize that we are connected to all creatures, not just in food chains or ecological equilibria. We share a common ancestor. We share genes for receptors and cell cycles and signal transduction cascades. We share evolutionary constraints and possibilities. In short, my friends, we are connected all the way down. Goodenough's observations support my view that humans are, by our very constitution, relational beings, and our wholeness occurs within a matrix of complex interconnectedness in ways of conjoining with others that transform us. In light of these observations, the scientific epic becomes the starting point for developing our view of the human constituted by a central tenet humans are relational processes of nature and this context i humano dentro de este contexto se pretende que toda la humanidad no es un regalo sino más bien es un logro consideren que desde la perspectiva estrictamente biológica los seres humanos son organismos que han sido generados por el proceso de la selección por la selección natural y por la del destino esta, eh, esta especie se ha adaptado a, para poder continuar sobreviviendo. Nuestra animalidad desde esta perspectiva eh, viene desde la perspectiva de emociones eh, y genes con la eh, primicia de sobrevivir. Sin embargo, este enfoque minimalista no eh, toma en consideración lo que algunos científicos cognitivos y muchos filósofos y eh, personas religiosas tienden a acentuar. Y eso es en nuestra propia experiencia personal de que eh, se siente experimentar el ser un ser humano. Como lo he discutido en mis trabajos eh, publicados, el convertirte en humano o considerarnos a nosotros mismos como seres humanos, en este sentido, emerge desde una conciencia y el deseo de ser más allá que eh, células eh, pulsantes indica que la humanidad no sigue procesos organizacionales o procesos generados por estructuras cerebrales. Ni tampoco nuestro ADN, comportamiento o el entorno lo estructuran en su totalidad. En los animales, los, eh, los animales o los humanos se convierten en destinos humanos cuando ponemos valores, propósito y significado en nuestra existencia. Esto está estructurado por este tipo de preguntas. ¿Cómo podemos estar en paz con la vida? Bien, discúlpenme un momentito. Esta pregunta en particular, muy bien, no, esperen. Sí, permítanme un momento. Bueno, entonces ahora pasaré a la segunda parte de mi presentación. Las posibilidades eh, feministas, éticas, dadas, las nociones teoréticas que he señalado del naturalismo religioso y la pregunta fundamental de cómo poder estar en paz con la vida. Bueno, pues quisiera hacer una pequeña pausa, que esta pregunta fundamentalmente ha eh, generado articulaciones feministas importantes en la historia y activismo en el transcurso de los años. Son muy numerosas para nombrar en, esta momen en este momento, pero la manera en la cual el feminismo ha conceptualizado la corporalidad del feminismo y cómo éste puede eh, tener diferentes formas de vida, bueno, refleja eh, la relación con el naturalismo religioso y en conjunto con el discurso de los valores, la orientación feminista que he presentado aquí extiende justamente este tema y hace que los humanos se eh, tengan conciencia y apreciación con respecto a la conexión con todo lo que existe como una conexión que es sumamente importante y valiosa. En otras palabras, la naturaleza relacionista. Entonces estas introspecciones de que los seres humanos son partes interconectadas con la naturaleza y nuestro sentido de ser humanos existe en reconocer que somos una parte esencial de en la complejidad enriquecida y belleza de la naturaleza y dentro de este contexto las introspecciones feministas funcionan como correctivos a, las, uh, a los problemas uh, generados por el pensamiento binario humano que ciertamente muestra los eh, temores de la vida como si fueran superiores y otros como inferiores, justificando prácticas eh, eh, de explotación. Aquí Colin Merchant de manera muy temprana en sus estudios de mucha ayuda la de, indica que el, dentro de la naturaleza es importante eh, retomar. Y entonces en este estudio muestra los paralelismos entre el uso de la naturaleza de los eh, europeos eh, tempranos dentro de distintos grupos, así también como grupos indígenas y personas en América, África y Asia. Y esto se enfoca principalmente en las implicaciones de género de esta diferenciación binaria. Los ejemplos se utilizan como para, para establecer un orden en donde las mujeres eran colocadas debajo de el hombre y sus funciones fisiológicas eran eh, reproducción, eh, a criar y que era más importante para la naturaleza, pero no tan impactante en la cultura. Entonces, en el, eh, al detectar esto desde, la ra desde raíz, porque al momento que se establece que la mujer es inferior al ser humano, entonces pues tiene un impacto en eh, diferentes áreas de la naturaleza humana y en disciplinas como la antropología y la literatura, la filosofía. Entonces, bueno, Merchant está eh, realizando, o más bien realizó esta, um, este trabajo y tuvo mucha atención hasta cierto punto, pero es una de las primeras formulaciones de eh, cómo eh, la eh, naturaleza funciona dentro de un mundo moderno. Este, con, con este concepto de el humano relacionado con la naturaleza esta visión feminista que yo estoy presentando aquí bueno pues eh, viene desde la construcción universal del de hombre que ha sido devaluado por el estatus de eh, mujeres eh, materialistas y, y aunque son únicos que únicamente se les otorga un, un aspecto materialista a pesar de sus eh, configuraciones normales, humanas, configuraciones que han sido, eh, que, que provienen de subjetividad. Y yo les aseguro que están familiarizados ya con esto, pero nosotros nunca podemos cesar de eh, pensar en esto, ya que la diferenciación binaria aún existe al día de hoy, en diferentes maneras, y los efectos residuales de ello aún están con nosotros. Esta visión nos recuerda que las variaciones de esta ideología eran eh, propositivos de eh, cultural, de, de culturas eh, de europeas tempranas y su expansión que fueron registradas y eh, civilizadas, y ellos fueron capaces de reconocer las humanidades normativas en comparación con otros eh, grupos, tanto en América, Asia y África, como una extensión de la eh, cultura como eh, mencionó anterior ha mencionado anteriormente en su trabajo. Bueno, pues esto ayudó a justificar la colonización del de occidente y la explotación de varias eh, culturas. Entonces, eh, bueno, como he mencionado, esto ha sido perpetuado de muchas distintas formas, inclusive al día de hoy. Más allá de asumir que el género, la raza, la clase, el, eh, el tener un cuerpo capaz y otros eh, tipos de marcadores puedan eh, mostrar la base de la humanidad, la visión feminista que yo estoy presentando nos invita a reconocer todos estos marcadores como categorías altamente complejas y en eh, funcionan en diferentes prácticas sociales y eh, cuando estas construcciones o estas construcciones derivadas son apoyadas para, eh, ap para usar el nacionalismo, el, el, al, an prácticas anti LGBT plus y otras maneras de superioridad, entonces se convierten en imposiciones de la enteridad de eh, la interconectividad de, de la naturaleza sobre la cual se ha generado la evolución. Y sí, como Mary Jane Rubenstein observó astutamente, bueno, pues el, eh, esta estructura eh, binaria eh, puede impactar el trabajo inicial, es decir, la formulación de sus... De, de los aspectos de estudios de racistas, sexistas. Y cuando hablo el día de hoy, sobre todo en la Semana Internacional de la Mujer, las voces femeninas, bueno, pues se eh, llevan toda la atención hacia el eh, comportamiento de la naturaleza y lo que es... Eh, eh, la mujer justamente eh, exhibiendo las vulnerabilidades que eh, las mujeres experimentan dados a esta violencia misógina y también podemos hablar de las eh, batallas eh, mundiales de eh, los, los problemas laborales y en casa y sociales de la mujer la violencia contra la mujer es un desafío sistémico alrededor del mundo enraizado en la patriarquía y que lleva a prácticas sociales, atacando estas maneras de eh, violación en comparación con la evolución, bueno, pues nos puede ayudar a comprender y a entender el valor de toda la materialidad. Entonces, eh, bueno, pues ahora pasaremos a la segunda parte de mi presentación. El, eh, la relación del ser y la relación del eh, ser con otros mundos humanos entonces la primera parte hablaré de violencia de género y racismo y xenofobia y ese tipo de cuestiones bueno así es como como esta diferenciación binaria ha llevado una alteración dentro de los seres humanos la segunda parte y quisiera señalar cómo esa diferenciación binaria le ha dado a algunos humanos la ilusión que están separados del de mundo humano al cual pertenecen. Entonces bueno, a partir de esta concepción de eh, la corporeidad del ser, bueno pues eh, hay un discurso humanístico moderno que sobreestima la autonomía de los seres humanos y nos posiciona por fuera de eh, otros aspectos de la naturaleza. En donde eh, esto nos es eh, in, in, invisible y la conexión con esto nos es invisible y también otros procesos materiales y bueno, pues la vista naturalista del de humano puede eh, llevar a nuevas maneras de combatir el excepcionalismo humano y hay que reconocer cómo está incrustada la materialidad con nosotros y la manera en la cual nosotros los humanos estamos constituidos. Bana Haraway y su trabajo con respecto a este problema nos son de mucha ayuda. En sus eh, trabajos publicados ella ha tratado de quitar el velo de eh, diferentes eh, maneras de eh, lo que podemos encontrar en aspectos o articulaciones filosóficas y eh, feministas, y en su manifesto habla de cómo podemos quitar las nociones eh, antiguas del eh, ser humano para eh, poderlo explicar, como lo hacen en esta cita la unicidad se ha visto contaminada y nada en verdad puede eh, justificar la separación de los seres humanos y los animales y ya las personas no sienten la necesidad de esa separación. Una cultura feminista afirma que existe una conexión entre los humanos y otras eh, criaturas eh, vivientes y esto no es irracional sin embargo son eh, señales eh, claras de una conexión entre eh, la naturaleza y la cultura mediante la teoría evolutiva de los últimos siglos bueno pues podemos eh, ver estos objetos de conocimiento y reducir la línea entre seres humanos y animales y aquí tenemos una batalla ideológica y, eh, y al considerar esto una ciencia social, entonces la naturaleza feminista que quiero señalar aquí, pues justamente habla de las introspecciones de Howard al reconocer a los humanos como una configuración dentro de una com mayor comunidad y esta visión también observa que los seres humanos están profundamente eh, relacionados con otros eh, seres como viruses, bacterias y otros animales. De igual manera hay que ver eh, justamente los efectos que indican que eh, el excepcionalismo humano es más bien una fantasía, lo cual ancla al ser humano de un lado de una gran brecha, y bueno, pues esta creencia indica que el ser humano por sí mismo no es eh, o sea, es, es parte de una eh, red de interdependencias, y bueno, lo que ha apoyado. Eh, al individuo en diferentes eh, los contextos naturales. Eh, bueno, pues tiene eh, habla de otros procesos materiales con el ser humano y esa es una de mis citas eh, favoritas. Me encanta el hecho de que los eh, seres humanos pueden ser encontrados en eh, el 10% de todas las celas y eso es eh, vamos, eh, mi cuerpo, el otro 90% de las células están llenos con los genomas de hongos y de bacterias y demás y muchos de ellos eh, juegan un papel para que esté vivo el ser humano y muchos otros es, están eh, yéndose de polizontes y tomando un ride con nosotros. Entonces son nuestros eh, compañeros, conforme me convierto en un ser humano adulto, en compañía con estos eh, pequeños eh, polizontes, y donde el uno es parte del resto, el ser uno siempre será ser parte de muchos. Harway se señala en la convicción feminista que todos los seres humanos eh, provienen de eh, la conciencia crítica de que nosotros somos parte inextricable de eh, los procesos de la naturaleza y esta incrustación con la naturaleza envigora el sentir del de lugar de la humanidad puesto que eh, la humanidad siempre estará en esa red. y eh, por tanto siempre estaremos allí. Y este énfasis en, en las células compuestas tiene diferentes eh, y habla, habla de las inequidades con base en géneros en nuestras distintas sociedades. Y la parte 3, bueno, en esta parte 3, yo quiero señalar esta idea de la agencia humana en esta visión feminista en, eh, en estas células, eh, y conforme los seres humanos experimentan la existencia, bueno, pues esta existencia es mediada para aprovechar el, el discurso. Es decir, los seres humanos, nosotros entramos en procesos de convertirnos o, es, o sub, subjetificar lo que nos rodea, utilizando nuestros diferentes estándares e ideales que informan los sistemas de valores y dentro de esos sistemas de valores tenemos los éticos donde podemos responder las preguntas de qué esperamos el ser y cuándo y qué esperamos de nuestras acciones y en términos del eh, feminismo que pueden afirmar la humanidad eh, y medio del eh, movimiento eh, mundial, el eh, feminismo ha, persisti ha persistido en asociar a las mujeres como agentes. Y me gustaría repetir eso. El feminismo ha afirmado, ha, ha afirmado el lugar de las mujeres dentro de la humanidad y su propósito es asociar a las mujeres como agentes. Me gustaría enfatizar que no hay ningún escape en la racionalidad radical en la estructura de la existencia humana, he estado allí para que los humanos puedan tener una racionalidad de diferentes maneras en nuestra era actual. Entonces, eh, aquí podemos ver cómo eh, se describe eh, esto y se aplica en el siglo XXI. Pueden ver a los antrópodos y eh, este término. Bueno, pues eh, este es un ser humano y está en el planeta y proviene de la noción que los eh, seres humanos están separados de la naturaleza. Ahora, bueno, pues este concepto en particular lo señalo, porque estamos eh, viendo los efectos de eh, cambio climático antropogénico, es decir, cómo el ser humano ha eh, justamente interactuado con el entorno y ha liberado eh, carbono sin precedentes en los últimos eh, seis años, el crecimiento del nivel del mar aún va en aumento y eh, bueno pues eh, las mujeres y los niños y los pobres son los más vulnerables y las personas con color de piel también, y esto forza migraciones, extinciones masivas de especies y demás. Entonces, bueno, pues está siendo notado por eh, esto que se ha señalado que estos no son eventos aislados, sino son eventos interconectados generados por los efectos de el, las acciones del ser humano en el sistema del planetario. Entonces, dentro de este sistema planetario, la manera en la cual ha actuado la humanidad hasta este momento, ha desatado fuerzas planetarias que están fuera de nuestro control, que amenazan la viabilidad de muchas especies, incluyendo la, la nuestra. Entonces, bueno, pues eh, todos vamos a eh, compartir de manera equitativa en esta actividad, nosotros sabemos que unos son más competentes que otros, no tengo que nombrarlos, pero es importante reconocer eso, entonces, bueno, pues aquí estamos justamente generando narrativas que invocan el concepto de la agencia humana, que nos lleva a acciones eh, legítimas para eh, resolver el problema del cambio climático generado por el hombre. Cuando eh, lo ponemos en el contexto de, te de teoría moral, estas narrativas también generan muchas preguntas con respecto al desafiante eh, pasado. En otras palabras, cuando preguntamos eh, sobre eh, las actividades con propósito para los seres humanos. Bueno, pues eh, estas narrativas eh, prestan atención al cómo podemos pasar de el, el ser alto a entonces, eh, materia Tenacho ha mencionado esto eh, y esta es nuestra eh, teoría eh, moral y las diferentes, eh, bueno, pues pueden hablar de eh, Justamente el eh, concepto, pero el concepto es que no puede apoyar la evolución de cómo nos vamos a compartir en el poco tiempo que me queda, sin embargo, quisiera intentar ofrecer una respuesta tentativa, en, aunque no pueda eh, expresarlo en su totalidad, pero lo que estoy sugiriendo es que esa pregunta de cómo eh, debemos eh, actuar bueno pues es al resaltar esta noción de los eh, humanos eh, en, relacionados con el eh, reino material y que la categoría del humano está increstado en la naturaleza en sí entonces esta visión feminista nos eh, proporciona cuestiones a considerar en otras eh, palabras nos da un raciocinio que podemos utilizar para atacar nuestras inquietudes éticas. Regresando a la pregunta que realicé, de qué vamos a hacer para articular esto de mejor manera. Bueno, primero apelo al concepto de naturaleza religiosa, de del perspe perspectivismo ecológico que el eh, mundo lo habitamos por eh, diferentes eh, propósitos y varias entidades con su propia individualidad y particularidad de expresión de igual manera todo lo que existe en el mundo tiene distintas eh, perspectivas con respecto a todo lo demás y nuevamente Crosby ayuda a todas las partículas eh, eh, los átomos, las moléculas, compuestos o, y las entidades orgánicas e inorgánicas y la combinación de estas entidades, eh, bueno, pues eh, son parte del ser humano y sus sociedades y todas las acciones, reacciones, calidades y eh, propiedades son esos puntos en particular y las relaciones están incluidas. No hay dos eh, perspectivas o sistemas de perspectivas son exactamente iguales. Una variación de esto ha sido articulado en otro nivel por Tona Haraway con su concepto de conocimiento situado. De acuerdo a Haraway, el conocimiento situado es conocimiento que es colocado dentro de un contexto es como es que el conocimiento contextualizado está limitado a una perspectiva, pero a la vez Haraway di, di, indica que esto también toma en consideración la información que eh, está constituida dentro de ese punto de vista, ¿de acuerdo? Inclusive más allá, cada conocimiento eh, situado habla de eh, cómo cierto punto de vista es eh, importante al intercambiar el conocimiento y esto es nuevamente la manera en, en la cual nosotros nos escuchamos a nosotros mismos y nos reconocemos eh, como eh, todo importante si se lo pones desde la perspectiva ecológica las ideas de Haraway indica o refuerza la idea que los seres humanos tienen una perspectiva de otra existencia del universo, por ejemplo. Phil Clayton habla del valor humano y de eh, la actividad que se ha realizado debido al eh, temor por sesgo. Dice que el temor al del, del, del temor de sesgo habla con eh, o se refiere o se refiere a, pues, a a cuestiones antes inclusive de que el ser humano entrara en la escena y él también señala que estos agentes ya poseían muchas de las eh, cuestiones que se manifiestan en muchos organismos, todos los eh, las, eh, seres vivientes eh, son agentes y procesan datos y realizan respuestas adecuadas pero el, el mundo está centralizado en los agentes, dentro de este universo descentralizado. Vivimos en un universo que podemos apreciar. Somos parte de un universo vibrante y que evoluciona. Bien, entonces voy a sugerir entonces que los seres humanos no están al centro de este universo vibrante eh, tenemos nuestras diferencias pero eso no significa que nosotros tengamos algún tipo de superioridad lo que queremos suponer sin embargo es que eh, las nociones feministas enriquecidas bueno pues habla de la materialidad que está entretejida y esta materialidad que está entretejida nos brinda una introspección en términos de por qué debemos de hacer la pregunta de cómo podemos eh, responder o por qué deberíamos de responder. De hecho, nosotros eh, estamos constituidos para hacer esa pregunta, dado el hecho que nosotros siempre estamos entretejidos con todo lo demás que es. Entonces es importante el pensar esto, el pensar y preguntarnos eh, cómo vamos eh, justamente a responder. Bueno, pues eso es eh, simplemente parte de nuestra Constitución y también eh, no podemos eh, y debemos de poder responder la pregunta ¿qué es lo que debemos de hacer? Y esto he respondido justamente con la materialidad entrelazada, sugerida por Karen Barrage, esta noción de acciones y como otra amiga mía Catherine Keller diría los humanos eh, siempre están eh, listos y serán responsables con aquellos otros con los cuales están entrelazados, eh, no por eh, deseo propio, sino por la materialidad y lo que ella conlleva. Entonces, eh, bueno, pues eh, hablaré desde el escepticismo metafísico y la visión feminista tiene que contribuir a, a la naturaleza. Y dentro de este punto en particular, la idea es que la justicia nunca puede conseguirse en el abstracto, sino más bien tiene que ser parte de nuestra eh, relacionalidad. Y aquí podemos ver cómo las diferentes orientaciones habla que eh, dentro de un reino de actividad y de la capacidad de las mujeres y su capacidad de influencia, y tenemos la eh, necesidad de actuar para proteger toda la vida y eh, brindar conciencia a otros seres humanos que no están al tanto de esta interconectividad a que hagan lo mismo como Marie Hauser indicó el boomerang del eh, cambio climático propiciado por el hombre, el cual eh, regresa a los humanos trayendo dolor. Bueno, pues eh, habla de eh, la especie, el clima, eh, el cambio de climático habla de eh, cómo los eh, seres humanos eh, si no tiene una relación lateral en lugar de jerárquica constituye un in insulto al orden, mucho desafío por eh, movimientos de justicia social. Y aseguran que eh, los seres humanos ya eh, serán parte de esta naturaleza. Esperen que eh, la comunidad con otros procesos naturales no nos ocurre a nosotros conforme nosotros realizamos nuestros esfuerzos. No lo creemos, sino más bien la comunidad es parte de nuestra capacidad ética. Y bueno, pues esto habla de las conexiones éticas entre la humanidad y los procesos y otras eh, actividades con cada uno, pues no es un una cuestión de uno sí y otro no. En este espacio nosotros nos mantenemos atentos en el hecho de que el cambio climático está comenzando a generar ciertas formas de injusticia y ya está esto operando de eh, maneras eh, culturalizadas, las inequidades. Eh, y contextos de la actividad humana, la realidad del cambio climático existe en vulnerabilidades relacionadas con y exacerbarán eh, justamente las eh, inequidades. Entonces, una visión feminista nos puede eh, recordar que este aspecto de la naturaleza, los eh, seres humanos eh, bien eh, pueden entender y apreciar la eh, relacionalidad que nos constituye. Y esto nos puede ayudar como seres humanos y todo esto es eh, parte de una comunidad que está relacionada inclusive eh, genéticamente y cómo esto funciona tanto en el eh, espacio y en el tiempo. Gracias. Bien, entonces eh, dejaré de compartir. Gracias, muchísimas gracias por tu clara presentación. Nos nos has hecho pensar y bueno pues tenemos muchas preguntas que trataremos de eh, mostrarte la primera pregunta sería una reacción a tu primera pregunta con respecto a tu definición de feminismo sí claro adelante entonces eh, cuando yo te escuchaba bueno pues me quedó claro que su definición del feminismo trasciende estas nociones binarias y llega más bien a una manera dual de entender la relación mediante el naturalismo religioso y esto resuena bastante con la definición colonial del feminismo y también con eh, este feminismo de, con, descolonizado y el conocimiento de la naturaleza. Entonces, uno de los aspectos principales, diría yo, de estas eh, vistas de la naturaleza provenientes del feminismo, también aboga por diferentes maneras de entender al mundo, diferentes maneras de saber y eh, entender el mundo entonces eh, bueno la pregunta es cómo con tu definición del feminismo del naturalismo religioso se relaciona con estas distintas maneras de entender el mundo sí muchísimas gracias te agradezco por eso mariana bien pues eh, de hecho yo considero que la definición eh, eh, proviene del naturalismo religioso bueno pues eh, no está en conflicto con el resto, porque yo diría que el trabajo descolonizador que he observado, que he leído, bueno, pues habla de cómo un aspecto de la vida ha tratado de colonizar otro aspecto de la vida. Y en mi narrativa todos somos parte de lo mismo, pero no somos iguales. Existe biodiversidad, pero cuando una parte trata de tomar el resto, eso es colonizador y entonces, bueno, pues eh, allí es donde podemos ver las distintas distinciones. Y yo sugiero que el ser humano en sí no es el punto de partida en lo absoluto, tiene resonancia con el ecofeminismo eh, y, y de hecho, bueno, lo que estoy tratando de sugerir es que entre más el mundo humano constituya nuestra noción de qué significa ser humano, puesto que estamos incrustados en estos diferentes procesos que nos precedieron. Bueno, por tanto, nosotros necesitamos reconocer el hecho de que somos eh, subproductos de estos otros procesos. Ellos son parte de nosotros, nosotros somos parte de ellos y podemos, debemos de comenzar actuando de manera eh, responsable y dejar de ser eh, colonizadores, no solo entre nosotros, los seres humanos, pero de la naturaleza en sí, porque la naturaleza es parte de nosotros y el ecofeminismo tradicional aún ve a los eh, seres humanos eh, como eh, diferente de la naturaleza que estás tratando de rescatar, pero no, tenemos que ir más allá del ser humano y como somos una parte intrínseca del mismo, pero nosotros no somos un punto de partida en lo absoluto. Y Carl, yo tengo una pregunta y bueno, pues está relacionada con lo que llamas los eh, y esto proviene de la intersección entre un incremento en cultura y cómo esto se ha traducido a mecanismos de control y la organización del mundo, por lo que tú has llamado, en otras palabras, los principios de supremacía blanca, esto está en muchas personas alrededor del mundo, especialmente en mujeres que padecen de persecución, abuso, asesinatos, día con día. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades de, de eh, supervivencia y subversión para estos cuerpos que están eh, bajo ataque en condiciones eh, difíciles como las que son las latinoamericanas, incluyendo también los afroamericanos en los Estados Unidos, pero eh, también refugiados y víctimas del crimen organizado? Bueno, pero no te entendí bien la pregunta, pero ¿cuál es la pregunta en particular, ¿cuáles son las posibilidades de sobrevivencia y subversión de lo que, ya que tú estás mostrando estos movimientos que articulan los que has indicado que son principios de supremacía blanca? Sí, bien, muchísimas gracias. Claro, bueno, entonces es cuando yo regreso a la, la idea del control de la naturaleza, y la supremacía blanca. Bueno, la cuestión es que los tentáculos de la supremacía blanca eh, se construyen en esta bifurcación. Y hasta que nosotros podamos, eh, o la mayoría de los seres humanos, podamos no eh, tomar en cuenta o no actuar en estas bifurcaciones, ya que hay varios puntos donde se puede violar la armonía innata que poseemos, porque eso es la violencia es decir, violentar la cercanía que poseemos entre nosotros. Entonces, en términos de subversión, bueno, pues no sé. No sé si eh, lo, las feministas en sí puedan hacer lo necesario. Es decir, tendría que haber una revolución a larga escala en términos de pensar en quiénes somos y esa es la parte subversiva y las ciencias nos están ayudando, créanlo o no, las humanidades nos ayudan, las artes nos ayudan y lo que yo estoy tratando de hacer es que estoy tratando de utilizar la ciencia de manera subversiva para decir que las eh, formas de la ciencia eran peligrosas, pero si vemos lo que está pasando con el pensamiento de sistemas, la idea de eh, la física, bueno, pues lo tienen, tienen esta interconectividad, entonces creo que una manera de ser eh, subversivo eh, es que, bueno, pues eh, los feministas eh, es lo que están haciendo y no necesitamos enfocarnos en el cien, en el ciencismo, sino en las... Eh, visiones holísticas de la ciencia, eso es lo que es eh, intelectual. Estamos hablando del, eh, de, no solo del discurso, sino del activismo. Entonces tenemos que ser subversivos en términos de la legislación y no podemos eh, soltar nada de esto. Hay diferentes maneras en las cuales nosotros debemos de tomar agencia y necesitamos afirmar la vida constantemente y hacerlo de maneras subversivas. Y me encanta el arte y yo considero que el arte ayudará también y todo se convierte en algo político si eh, hablamos de cómo eh, la vida es eh, la última meta. Y por tanto necesitamos ser subversivos con respecto a desafiar los impulsos antivida que eh, vemos. Y como todos ustedes eh, bien saben, bueno, el presidente anterior de los Estados Unidos fue uno de los mayores perpetuadores, fue eh, de, de, de maneras terribles de bifurcación, de órdenes arbitrarios, eh, el muro. El, y es posible que él se postule nuevamente y yo como ciudadana estadounidense tengo miedo de cómo los estadounidenses aún están entrando en este tipo de dualismo y bueno pues eh, yo no lo sé eh, eh, trato de tener esperanza con eh, respecto a eso pero si más de nosotros eh, recargamos nuestro pensamiento alrededor de algunas de esas ideas bueno pues quizás podamos ayudar entonces trato de ser un poco humilde a pesar de lo que estoy indicando me mantengo humilde pero creo que es posible y bueno pues eso es eh, lo que tengo que decir con respecto a la subversión gracias bueno creo que compartimos tu sentir muchas gracias y bueno mencionaste algo que bueno para mí y me gustaría señalarlo hablaste de una subversión en términos de cómo entiendes eh, la ciencia cómo podemos acercarnos eh, con la ciencia porque bueno hemos hablado de tu trabajo y nos hace falta maría José, pero bueno también eh, hemos visto que estás utilizando una manera muy particular de entender lo religioso así es así es y bueno eso también es una subversión no es así Sí, podrías elaborar eh, para nuestros estudiantes y para nosotros también bueno no es teología yo no estoy eh, trabajando en, en una tradición teológica, yo me encuentro fuera de ello. Yo no creo que las eh, religiones sean de ayuda. Han pasado eones y continuamos haciendo lo mismo. Entonces yo estoy trabajando por fuera de categorías religiosas, tratando de sugerir que, hablando también de la religiosidad, es una manera de eh, entender esta interconectividad. Entonces sí son eh, subversivos y si se han dado cuenta, no he mencionado la palabra Dios al momento, porque no es, un lugar, no es el lugar de esa palabra. Entonces estoy siendo subversiva con respecto a esas nociones, hablando de que hay algo más allá que nos va a salvar. No, entonces estoy siendo subversiva en distintos niveles. Y eh, lo estoy colocando en cierto nivel de realismo en términos de qué tenemos aquí, qué sabemos, sabemos que es ser humano, porque hemos estudiado a los humanos lo suficiente como para saber que existen posibilidades. Y el motivo por el cual el feminismo es tan importante es que el feminismo ha sido los que han eh, tenido más eh, desafíos y de maneras normativas de lo que significa ser eh, humano. Y... Eh, hablamos también de la separación y por eso es que estoy hablando del feminismo, ya que mejora la manera en la cual podemos eh, desafiar todos los ismos o todas estas bifurcaciones que aún están siendo eh, perpetuadas. Entonces espero que eso eh, ayude. Y de hecho, esa es mi reacción y me eh, gustaría. Bien. De acuerdo a lo que está señalando, el día de hoy es crítico, especialmente cuando pensamos eh, del eh, feminismo y de las mujeres eh, siendo eh, personas y estas eh, vistas, eh, han sido ignoradas sistemáticamente entonces entiendo por qué te estás retirando de estos conceptos religiosos simplemente me preguntaba únicamente para aclarar y especialmente porque es la primera vez que hablamos de estas cuestiones en mi universidad antes de eh, permitirle a María José hacer de otra pregunta bueno pues porque la palabra religiosa está en tu eh, en tu título, cuando estás hablando de interconexiones, sé que es relevante y podemos compartir eso, pero me gustaría que lo explicaras un poquito más. Sí, claro. Bueno, pues esa es una gran pregunta. Yo soy una eh, filósofo. Yo, yo soy yo soy una filósofo y la religión evalúa o valora el discurso. Entonces, bueno, pues la religión son ideales, principios, nociones que tenemos sobre las cuales nosotros eh, gobernamos nuestro comportamiento y tradicionalmente la religión ha operado en los seres humanos. Bueno, pues para responder la pregunta de dónde venimos, la religión también ha ayudado a responder a los humanos qué es real y cómo te relacionas con lo que es eh, real. Y somos eh, parte de eso de acuerdo y bueno pues eh, y, esto es lo, y esto es lo que nosotros hemos visto y cómo se relaciona con ello pero aún tengo que hacer las mismas preguntas eh, eh, religiosas y muchas preguntas religiosas similares arrojan diferentes, eh, diferentes resultados y bueno pues eh, a los eh, seres humanos bueno se hacen las pre preguntas de valor pregunta en metafísica existe un dios o no y son preguntas existenciales y yo las puedo tomar pero bueno pues también eh, tienen que ver con diferentes contenidos y esa es la parte subversiva y con el conocimiento disponible de las ciencias y las ciencias sociales y las artes entonces por tanto es un eh, abordaje eh, bastante eh, complejo y esto es nuestro mundo y esto es material. Entonces en muchos de estos puntos, bueno, pues eh, esto es todo. Y es importante afirmar esta realidad y eso es por lo que es importante. Entonces la naturaleza es espectacular y tenemos que hacer muchas cosas. Y antes de permitirle a María José hablar, bueno, no únicamente tiene sentido, sino es una hermosa manera de, eh, de mencionarlo. Sí, bueno, pues tenemos que ir uh, por tragos, ya sea que yo vaya, o ustedes vengan, porque bueno, no podemos hacer esto sin una buena comida y unos cuantos tragos, ¿no lo creen? Sí, bueno, pues eh, lo acabas de, de indicar y bueno, estás hablando de, de la teología. Entonces, eh, bueno, pues eh, encuentro muchos de tus argumentos eh, muy similares al teólogo latinoamericano de liberación. Ah, sí, por supuesto, claro. Y bueno, pues el, la realidad material eh, que es generada por estos eh, teólogos, de liberación es muy similar a lo que acabas de mencionar en una de las eh, últimas cuestiones que mencionaste en tu presentación que eh, bueno pues es difícil de, de notar pero bueno yo había leído esa frase ya anteriormente y la idea que me llegó a la mente fue justamente la idea de la liberación en este movimiento latinoamericano. Entonces, ¿cómo es que este naturalismo eh, religioso puede ser entendido en distintas realidades fuera de los Estados Unidos y de la experiencia afroamericana? Porque cuando yo te conocí o cuando por primera vez eh, eh, conocí acerca de ti, bueno, me pregunté cuáles eran las posibilidades para este naturalismo religioso fuera de los Estados Unidos. Bueno, el naturalismo religioso, bueno, pues tenemos miembros y es un movimiento que se está haciendo un movimiento mundial y quiero indicar que he estudiado teología de eh, liberación latinoamericana en, en la universidad y sí, pues eh, es un poco neomarxista, que eso no puede ser, que se habla de la materialidad, habla del de entendimiento que eh, la realidad material es buena. Y necesitamos eh, honrarla. Y hay fuerzas que tenemos, eh, con, con, sobre las cuales tenemos que luchar en contra. Entonces, bueno, pues eh, habla justamente de la liberación Latino, latinoamericana, se hace afroamericana, eh, se hace liberación gay, liberación transgénero, liberación lésbica entonces todos estos movimientos permiten a, a formas de vida florecer y ser ellas mismas y allí es donde entra ahora mi punto de partida es un poquito distinto puesto que yo no tengo un dios con el que estoy trabajando y porque bueno pues eh, no, yo no tengo un dios sobre el cual guiarme porque soy naturalista y entonces allí es donde todo se separa pero bueno, el objetivo final es lo que importa. Y al final de cuentas, si las personas quieren adorar a Dios, pues adelante. Nosotros eh, lo que estamos luchando en contra es lo que importa. Y lo que estamos tratando de lograr es lo que importa. Y hay muchas diferentes maneras de tratar de hablar de esta interconectividad. Espero que eso te haya ayudado. Y fuera de los Estados Unidos, bueno, pues eh, para el naturalismo religioso, bueno, pues este es emergente, pero si tú vas a nuestro sitio web, allí tenemos la asociación y podrás ver que es un movimiento y tenemos a gente alrededor del mundo que pertenece a este movimiento, porque la mayoría de la gente dice ah esto tiene sentido, por supuesto, especialmente cuando mencionamos el eh, cambio climático y piensen en esto, el cambio climático se trata de la vida en sí y nosotros somos parte de la vida, entonces inclusive muchas de estas cosas con las cuales estamos luchando, bueno si no existe vida pues será difícil, entonces tenemos que atacar eso y también tendremos que honrar las buenas ciencias que nos ayudan a eh, tener, darle sentido a todo esto, pero no hay que eh, separar nuestras metas artísticas, humanísticas de las científicas, ya que todo está interrelacionado. Entonces, bueno, te estoy escuchando y cuando dices soy una naturalista y eh, tener estas nociones eh, subversivas de qué es la religión, bueno, pues entonces me hace pensar en el argumento de la de teoría de la eh, liberación y que ya has mencionado. Bueno, pues yo creo que la religión históricamente también tiene que ver con esta noción trascendental que eh, la vida no eh, termina en lo que nosotros conocemos como naturaleza entonces cómo podrías abordar esta pregunta o consideras tú que el naturalismo religioso eh, bien pues permíteme eh, decir Mariana y tú estás hablando de escatología de el destino final no todas las tradiciones religiosas eh, en ver eso, si ves el eh, taoísmo, si observas eh, el confucianismo, bien, pues esas son tradiciones eh, religiosas en donde el mundo natural es lo que hay y no hay nada más allá de él. Entonces, en las, eh, este tipo de vistazos religiosos están confinadas algunas, pero no todas este es un vistazo religioso que está fuera de la norma, entonces por eso está alejado de las naciones, nociones tradicionales de la religión, conforme si el naturalismo religioso eh, es eh, lo uno eh, o lo otro, y si vemos la vida y decimos esto es, esto es, siempre y cuando la vida, este, este vida, pues, la vida esté viva, pues la vida estará viva, y no puedo decir nada más allá de eso, de acuerdo, muchas gracias. Sí, no hay por qué. ¿Y qué me dices de las implicaciones políticas de tu labor? Porque bueno, pues habla, has hablado de activismo y de arte y de implicaciones eh, éticas, Entonces, eh, bueno, ¿cuáles son las integraciones o las implicaciones políticas de tu labor? Bueno, pues, eh, pueden, cualquiera puede acercarse y tomar eh, esta idea de la interconectividad. Y si tú has sido marginalizado, entonces, entonces no se te ha permitido el florecer. Entonces, eres parte de la ideología eh, dominante que no te permite. Eh, ver esto. Entonces, mi trabajo lo que hace es, eh, bueno, pues no estoy diciendo que sea parte de eh, lo que esto es, pero estoy hablando que actuamos porque reconocemos que estamos relacionados los unos con los otros. Y cuando una parte trata de eh, adueñarse, eso es con colorizador y eso genera lo inferior o lo superior pero es algo que no tenemos que hacer el hecho de que lo hayamos hecho en el pasado no significa que vamos a continuar perpetuándolo entonces lo político es únicamente parte de lo natural pero observa qué está pasando observa lo que está pasando y es sentido común y yo pensaría que lo que está pasando es que ciertas maneras en las cuales el, el, están eh, justamente sacando esta opción autónoma, es que todos dicen yo, yo, yo, es avaricia, es la falta de entendimiento que lo que haces afecta a los demás. Entonces eh, suena un poquito eh, contraintuitivo, pero bueno, mucho de eso tiene que ver con, con socialización y el sistema económico y cómo esto está configurado. Y todo esto, cada vez, eh, pues es eh, más complicado. Entonces, nuevamente, eh, yo diría que lo político es básicamente entender el esquema conceptual que estoy señalando y creo que eso ha sido expresado por, de muchas otras eh, maneras por muchas otras personas. No es único para mí, únicamente lo estoy diciendo de una manera particular, pero no soy únicamente yo. Bueno, antes de cerrar hay una pregunta de personas eh, que nos están viendo de esta noción de la trascendencia que acabas de explicar y la pregunta es que no hay noción de la trascendencia, pero hay alguna noción de los de lo sagrado en el naturalismo religioso, Sí, lo sagrado es la vida por supuesto y a lo que me refiero con el eh, sagrado es la belleza, eh, lo sagrado es algo que es precioso. Y bien, pues estoy tratando de alejarme de sagrado profano, ya que es, es otra bifurcación. Entonces, sí, lo sagrado tiene que ver con lo que honramos, con lo que adoramos. Y si no podemos adorar la vida y a nosotros mismos, entonces, ¿qué más podemos hacer? Entonces, en ese sentido, sí hablamos de lo sagrado. Probablemente porque es una noción horizontal de lo sagrado en comparación con lo vertical y no está fusionado, está eh, difusionado, ¿de acuerdo? A cualquier tipo de bifurcación alrededor de eh, esta interrelacionalidad. Hay momentos en los cuales nosotros eh, nos, hace, nos hacemos menos y bueno, pues, eh, no es que sea malo es sagrado pero muchísimas gracias por esa por esa pregunta y muchísimas gracias por eh, compartir tus ideas con nosotras tan generosamente el tiempo se ha agotado pero esperamos continuar esta conversación con algunos tragos en monterrey pronto claro que sí muchísimas gracias y bueno también yo he disfrutado de esto y bueno pues espero que estén bien y cuídense muchísimas gracias y hasta luego pueden consultar nuestro programa en la página web de la Cátedra de Alfonso Reyes y también en el Facebook de la Cátedra de Alfonso Reyes y en el Facebook de la Escuela de Humanidades. Muchas gracias. Y recordarles también que eh, estas discusiones nos llevan a esta idea que hemos estado trabajando a lo largo de las jornadas y es que la nueva realidad será feminista o no será. Gracias.